Muy bien, vamos largando. Quedan dos minutos para comenzar. Este, voy a ir viendo cómo va saliendo esto en las redes sociales. Como dijimos, esto es todo un nuevo experimento. Así que se escucha muy bajo, gente. Se escucha muy bajo. Díganme la gente si me va escuchando. Ya estamos en YouTube. ¿Se escucha muy bajo? No, yo me escucho ahí, me escucho muy bien ahí en el, en el YouTube, ¿eh? Vamos arrancando. Me voy poniendo frente a la cámara. Voy no te veo por todo. Instagram. No te veo saliendo por Facebook, ¿eh? Estoy saliendo en Facebook. No, yo estoy a abrir, acabo puedo abrir Facebook. Yo acabo de abrir YouTube y YouTube ya arrancó Acabo de abrir YouTube bueno, y ya arrancó Te en YouTube eh, Sí, en Facebook tal, a veces se demora un poquito más Ahí dice en Facebook que ya estoy en vivo Ya dice que estoy en vivo en Facebook se, eh, Recién se escuchaba perfecto así que eh, en YouTube Así que me pueden escuchar Si alguno tiene algún problema para escucharme me puede escuchar por ahí Vamos a ver, sí, sí, perfecto. Y en YouTube, ¿a dónde entro? Opa, la, la, a ver, ya te... Está, Si sí, se van a ver, se van a ver todos, ¿eh? Ah, ok, bien. Vamos empezando. Select all, muy bien, ya estamos todos ahí en... Ya estamos todos, falta Laura... Falta Laura. Ya está saliendo en vivo, eh, yo Daniel. Yo estoy ¿eh? acá, ¿me ven? No, Laura, creo que está. Tenés que dar vuelta a la cámara. Me parece no se te ve. Aquel que... Listo, comenzamos. Ya los tengo los cuatro. Ahí estoy. Ya se tienen que ver todos, gente. Ya están en vivo, ¿eh? están en vivo. En estos momentos la gente los está viendo. Ya tenemos varias personas que ingresaron. Sergio Rosso, ¿qué tal? Sergio Rosso, sale perfecto, gracias. Díganos de dónde nos escriben, por favor, y cómo está la situación ahí. Encantado, mis queridos cinéticos y quinéticas, bienvenidos a Kinesalud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Yo estoy acá tomando unos mates, mientras me estoy presentando y voy a presentar a las personas que ustedes ven aquí en pantalla. Son todos profesionales de la salud, son kinesiólogos, licenciados, así que este va a ser un buen momento para que usted haga su pregunta. Eh, yo acá estoy mando mate. Hoy me puse el ambo blanco, como no estoy trabajando en el consultorio. Primero les presento, arriba y a la izquierda, ¿con quién estamos, Walter? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Decí quién sos, brevemente... Bueno, mi nombre es Walter Villares, soy sociólogo, formado en el método RPG, de suya, y formado en el método Busquets. Muy bien, Mari Cruz, saludos desde Phoenix, Arizona, nos está hablando. Arriba a la derecha está Daniel. Daniel, unas palabritas. ¿Quién sos? Daniel, Hola, unas palabritas. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Daniel Pollaroli, soy Especialista eh, también en, en RPG Y bueno, muy contento Ya te conocen para los que te ven por primera vez Dos palabritas Laura, ¿me escuchás? No sé si Laura nos escucha bien Hola, ¿cómo están todos? Bueno, eh, yo... Sí, sí, te escucho, te escucho bien ahora, Fernando ¿Cómo están todos? Bueno, acá desde Buenos Aires, Argentina, eh, quinesióloga, soy quinesióloga, quinesióloga también arrepejista, eh, hice el posgrado de acupuntura y de autonomía terapéutica, y bueno, eh, agradecida a, a Fernando que me invitó para participar hoy un sábado más, eh, para hacer hoy todo lo que tiene que ver con el aparato respiratorio, que nos viene bien para estas épocas. Bien, una cosita, eh, este, si, hay, si se corta nos avisan por favor, porque puede haber problemas de red. Yo estoy viendo acá que se me cortó en el YouTube, no sé si es así o no es así. Avísenos si se corta, por favor, porque este es un sistema nuevo que estamos utilizando. Ah, está ¿Se ve? cortado, sí. Pero se ve, sigue la transmisión. Yo creo que está cortado en YouTube. ¿eh? Voy a revisar. Eh, un segundito, un segundito. ¿Se cortó el YouTube? ¿Se cortó el YouTube? Díganme. Ahora algo, estoy viendo, pero no sé si estoy viendo. Yo lo veo cortado, no sé si es acá que está cortado o no sé qué pasó. Ahí yo te estoy viviendo, Fernando. ¿o? Ok, perfecto. Sí, continuamos. Yo me puse acá, como ven, el Lambo, Porque uno extraña de ir al consultorio. País. Entonces dije, voy a... Ahí está, yo los veo. Eh, voy a ponerme el Lambo Y desde ya este, quería comentar... Ah, vos también te pusiste el Lambo Y te sacaste hoy, te cortaste el pelo. Acá, mi asistente Jerry, como de costumbre, se los presento, muchachos. Él está siempre dispuesto a trabajar con nosotros. Ya la gente, lo nuestros kinéticos y kinéticas lo conocen. Se puso Lambo, te queda un poco grande ese, es mío. Y además me agarró el estetoscopio. Bueno, hoy vamos a trabajar, vamos a Tiene ganas de trabajar. Tiene ganas de trabajar. Tiene ganas de trabajar. por para participar en el COVID? Está aburrido el pobre, está aburrido. Entonces... Entonces vamos, eh, desde ya le digo que además Laura es entrenadora nacional de gimnasia, aparte licenciada en kinesiología y filiatría y acupunturista. Y hablando de acupuntura, hoy vamos a ver dos puntos de acupuntura muy simples para que puedan practicar en sus casas. Vamos a ver sobre todo acupuntura de los pulmones. Eh, si hay alguien más puede enviar saludos. Eh, hay dos puntos que voy a enseñar hoy, que es para... Eh, trabajar los los pulmones y déjenme un momentito que voy a ver acá ah me olvidaba sí cómo estamos en Miami hoy les cuento el el, el ayer me fui a hacer la prueba del del covid del, ¿eh? ayer me fui a hacer la prueba del, del, del de cómo se dice del de coronavirus Así que tendré los resultados muy pronto, espero, en unos tres días. Hice un, hice un video que, con todo el proceso que lo voy a subir para mostrárselo y el resultado que me dé lo voy a decir, por supuesto, ¿no? sin miedo. Hay que... ¿Alguno me estaba hablando? Estamos en Miami, 27 grados parcialmente lluvioso, humedad 78%, viento de 24 kilómetros por hora y comenzamos. Eh, los puntos de acupresión que vamos a enseñar hoy son para los pulmones, ya que estamos con el tema del, de fortalecer los pulmones. Sirven mucho estos puntos para lo que sean flemas, para lo que sea tos, para lo que sea eh, dolor de pecho, dolor de pulmón. Eh, Dolor de hombro y dolor de espalda alta que estén relacionadas con problemas respiratorios. Desde ya, desde ya, todo lo que siempre se enseña acá no reemplaza a su profesional de la salud, no reemplaza a su kinesiólogo, no reemplaza a su fisioterapeuta. Siempre llame a su kinesiólogo, a su fisioterapeuta. ¿Estoy saliendo en vivo sí en, en, en en, sí, en, en Instagram también. sí eh, ¿Me escuchan bien en Instagram? Felisa... Ay, ah, no la llamé a, a Laura acá en Instagram. Bueno, ahora la vamos a llamar a Laura acá en Instagram. Sí, en Instagram se ve perfecto. Te tengo que llamar, Laura, sí. en Instagram, ¿no? Eh, te tengo que invitar, ¿no? En Instagram. Dale, ah, llámame. En eh, Instagram. Sí, porque ella va a dar la clase. Hoy nos va a dar una clase sí. de ejercicio. Entonces, vaya a ver a su kinesiólogo, a su ya fisioterapeuta siempre, que es su Ahí. mejor amigo. Recuerden una cosita más, y si queremos, mandarle un saludo a todos los profesionales de la salud y a los no profesionales de la salud que están luchando en este momento en contra de la pandemia. Porque yo ayer fui a hacerme el estudio y hacía mucho calor y había mucha gente que nos ayudaban. Sí. Está rebotando el sonido. Yo diría que eh, los que no estamos hablando, silenciemos el micrófono para que no vuelva a entrar el sonido que sale por nuestros propios parlantes. ¿entendés? Sí. Perfecto. Puede ser, sí, sí, sí, puede ser. Cuando termina y quiere hablar otro, habilita el micrófono. Sí, cuando yo termino cualquier cosa, ustedes me dicen que, que, que quieren decir algo, ¿no? Claro. Yo. No me me, hay que hacer como en la escuela, levantamos la mano, ¿no? <risa> Entonces, yo les voy a enseñar eh, unos Entonces, ejercicios ¿sabes? de el, un ¿sabes? movimiento, unos dos puntos de acupresión, que va a ser el pulmón 1 y pulmón 2. Déjenme un momentito, eh, que lo vamos a practicar acá con ustedes, y yo quiero abrir un poquitito acá. Eh, para ubicar estos puntos, es muy sencillo. Yo les podría, si sí, hay un rebote por ahí, eh, algunos de últimas en el sonido de ustedes. Eh, cuando... cuando hay, hay una forma, yo podría explicarles una forma complicada de encontrar este punto, el del pulmón 2 y del pulmón 1, que van juntos. Y digo que van juntos porque el del pulmón 2 tal vez no es tan importante como el del pulmón 1, pero pero eh, para ubicar el del pulmón 1 es más fácil. Ahora, ¿cómo ubicamos el del pulmón 1? Es muy simple. Donde está el del pulmón 2, ponemos un pulgar y un pulgar más abajo va a estar el del, pul el del pulmón 1. Entonces tenemos pulmón 2 y pulmón 1. Estos puntos y estos puntos, simplemente con comprimir, ya está. Ya uno puede comprimir ya está. Y no, yo los uso mucho, sobre todo en mí mismo, porque siempre me agarra tos. Entonces yo me los aplico, me los comprimo, puedo hacerlo los dos a la vez. Un minuto, dos minutos. ¿Mm? Eh, el del pulmón 1, si uno anda con tos, lo mejor es Hacerlo el movimiento en contra de las agujas del reloj. Uno lo hace en contra de las agujas del reloj. El pulmón, para la filosofía oriental, concentra el chi, la energía vital. Entonces la puede bajar y dispersar o lo puede fortalecer. Cuando uno lo hace en positivo es para concentrar la energía y como que hacerlo más fuerte cuando uno lo hace en sentido de las agujas del reloj es para bajar la energía y mover yo siempre digo que uno puede probar a veces eh, mantenerlo después hacer 30 segundos en contra de las agujas del reloj y después otros 30 segundos a favor de las agujas del reloj yo para, en general utilizo la técnica MPS para, para estimular que los hacen positivo y negativo ahora no tengo los aparatitos para mostrarles pero estos es son puntos muy prácticos para estos momentos, ¿sí? Vamos para el otro lado, levantamos el brazo, encontramos el, el punto 2 del pulmón, bajamos con un pulgar, se llama un cam, cam y ahí está el punto 1 del pulmón. ¿No es cierto, Laura? Sí, perfecto. ¿Algo más que quisieras agregar, ya que vos sos acupunturista por casualidad? No, no, no te escuché al principio, pero no sé si dijiste que también es importante eh, desde la kinesiología el trabajo de esos puntos para los dolores de hombros, que pueden ser las tendinitis, eh, eh, bueno, todo lo que tenga que ver con dolores en la articulación glenumeral y también para las cervicalgias, ¿no? Dolor a nivel del cuello, eh, es un punto que se trabaja mucho... En, en kinesiología, la parte motora, para esos dolores. Bien, sí, eh, también por para congestión para de la pecho. Para artrosis también. Es, eh, para asma. Es para... ¿no? Las artrosis. ¿Cuál? Las artrosis de hombro. Artrosis de hombro. Las artrosis, las artritis también. Yo siempre los utilizo estos Para puntos. todo lo que tenga que ver con dolor de hombro, eh. En realidad los chinos no hablan de patología, sino que ellos hablan de energía, pero bueno, traduciéndolo a, a, a, a nuestra visión occidental, como hablamos de patología, bueno, eh, da, estoy diciendo la, la, las diferentes patologías que, puede, que acapara estos puntos para trabajarlo cuando aparecen los dolores. ¿no? Este, otra cosita también para, por ejemplo... Eh, eh, sacar secreciones también sirve. También. Eh, lo que pasa es un muy buen punto ese que dijiste, Laura, que ellos lo ven todo muy diferente, no lo ven por diagnóstico, sino lo ven por energía y meridiano, no exactamente. Las rutas de energía. Y, y el, el meridiano del pulmón termina acá en el dedo gordo y se continúa con el meridiano del intestino grueso, o Crucio. sea que en realidad los puntos de acupresión no son algo fijo, es una energía que va circulando a través del cuerpo, ¿no? Claro. Bien, Alejandra Aquino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte acá. No sé si hay alguien más por ahí. Eh, bueno, ahora lo que vamos a hacer es... vamos a, Yo voy a dejar la pantalla solo a Laura ahora, porque ella nos va a enseñar un ejercicio de... Este, para la respiración. Una cosita eh, y recuerde ahí ¿se escucha un sonido? ¿Alguien está hablando ahí? No, creo que es el rebote ah. hay algo que rebota el sonido yo tengo anulado un micrófono pero no sé los demás eh, Una cosita más eh, no, a ver Yo creo que lo o sea. que está pasando es que el, el volumen de los auriculares de cada uno está muy alto y vuelve a entrar por el mismo micrófono por el que estamos hablando. Sí, Fíjense, y... ah, bueno. los, los que no tienen el auricular para enchufar, pongan lo más bajito posible el volumen de ¿Sí? la salida del audio para que no rebote tanto. Yo no sé si se ha la, cortado la, la transmisión un... en, alguno de los, en alguna de las redes sociales o si ha vuelto la transmisión. no yo por Instagram te veo bien. No lo veo, ¿eh? no, sé, no sé ustedes, pero en YouTube no, no veo nada. Uh, capaz que, esperemos que, si salen algunas de las, Alejandra Aquino nos dice que se escucha bien. Alejandra, vos estás en Facebook viéndonos. Alejandra es una amiga. Es, todo lo no, no por Instagram. Bueno, igual estas son pruebas que estamos haciendo, si puedo ver. Después eh, tenemos gente acá en Instagram que nos está juntando también. Vamos con Laura, yo ahora las voy a sacar de acá. Yo quería introducirles a Walter y a Daniel para que este, después con ellos vamos a hacer otras clases de a poquito y después vamos a ir trabajando uno por uno. La voy a dejar Le voy a dejar la cámara a Laura nada más. Ahí acabo de leer un mensaje que dice que YouTube se cortó, ¿eh? así que no soy, solo yo, la que no lo veo, se ve que no, no, no está saliendo por YouTube, Fernando. Bueno, esperemos que salga en Facebook, yo lo puedo, lo puedo bajar del Facebook. Sí, y... sí, y estamos conectados este, por Instagram. Después tenés, los... ¿Tenés así o así el celular? Porque se ve, te, te ve en forma vertical. Ay, ay. Yo te estoy viendo, Laura, en YouTube. ¿eh? ¿Te ves bien? Bien. Laura, estás en cámara vos solo ahora, pero tu teléfono está así en vertical o horizontal. ¿Todo? Arranco, arranca nomás, tranquila. Bueno, <risa> bueno, entonces hoy preparé un ejercicio. Ah, me voy a bajar el volumen, perdón, porque. Sí. La estoy escuchando, A ver, ahora sí. Centrate más hacia la Bien. izquierda, centrate más al, al otro lado, centrate más. Ah, porque te bajé el volumen y no te sé escucha, espera, ¿Qué, ¿qué me decías, Fernando? Centrate más, está fuera de, ah, para, para el otro lado, para el otro lado. Ah, ahí. Ahí, un poquito más, un poquito más. Ay, bueno, bueno, ahí voy. Entonces, eh, les decía que preparé, preparé un ejercicio que me parece que es importante para estos momentos en donde estamos pasando... ¿Para este lado? Para el otro lado, para el otro, para ese. Ah, ahí, ahí, más. Sí, sí, sí, sí un poquito más. Ahí está más en el centro. Ahí eh, está más en el centro. decía que me parece importante para estos momentos, eh, estos ejercicios que vamos a ver hoy, eh, que... Porque estamos pasando por una situación difícil a nivel mundial y creo que yo sigo atendiendo a algunos pacientes de manera online y bueno, hay mucha angustia, eh, y qué pasa con la respiración cuando estamos en estas situaciones. Las respiraciones empiezan a trabajar de manera más corta, esas respiraciones angustiantes que decimos que, que es más corta la respiración, ¿no? Entonces empezamos a hacer respiraciones más cortas, más altas, y los kinesiólogos, sobre todo los que trabajamos en, en el método RPG, habla de, de una eh, que hay un bloqueo inspiratorio, quiere decir que el tórax se empieza a hacer más rígido, la respiración más corta, que tiene que ver justamente con esas respiraciones eh, cuando la persona está angustiada o, o tiene mucho estrés, entonces ves como un círculo vicioso, eso cada vez el tórax se eh, rigidiza más, la capacidad pulmonar empieza. Y el diafragma, que es el principal músculo respiratorio, empieza a trabajar de manera deficiente. Y es un músculo, y como todo músculo también se, se contractura, eh, se pone tenso. Entonces, claro, es un círculo vicioso que, que no se corta. Si no empezamos a hacer ejercicios para flexibilizar nuestro tórax, para flexibilizar... Ahora vamos a terminar con dolores a nivel cervical a nivel de los precios superiores, a nivel lumbar también, porque el diafragma es un músculo muy grande y que tiene inserciones tanto en las costillas como en la zona lumbar. Entonces, me parece que está bueno hoy eh, dejarles un ejercicio eh, respiratorio eh, para empezar a, a trabajar justamente eso y flexibilizar la caja torácica. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? ¿Hagan con los dedos? ¿Bien? Perfecto. Bueno. Entonces, antes de hacer el ejercicio, me gustaría, a ver si lo pueden hacer cada uno en sus casas, eh, traten de buscar una posición cómoda, igual esto después queda grabado y lo van a poder ver otra vez y repetir, pero bueno, si lo pueden hacer ahora, mejor. Eh, vamos a empezar con un, un ejercicio que es para... Eh, relajar los pilares del diafragma. Esos pilares del diafragma terminan en la columna lumbar, entre L1 y L3, la parte alta de la zona lumbar. Entonces quiero darle más flexibilidad o relajar más esa zona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a, a cruzar los brazos, a cruzar los brazos así, y se van a tomar por detrás, van a tratar de llegar con sus manos a las escápulas, a los homóplatos, van a tomar las escápulas y van a tratar de traerlas hacia adelante. Miren mi columna, no sé si llegan a ver mi columna que está redonda, lo que yo quiero hacer es llegar justamente a mi lumbar, dorso lumbar baja, entonces, inhalamos, evitamos que se enderece la columna, exhalamos y hacemos un pequeño empuje con los codos hacia abajo y hacia adentro, hacia el esternón. Y otra vez, inhalamos, evitando estirar la columna, exhalamos por la boca y empujamos con los codos, hacia abajo y hacia adentro o hacia atrás, ¿no? El esternón. Otra vez. Inhalamos por la nariz, exhalamos, despegamos más los omóplatos, empezamos con los codos hacia abajo y hacia el pecho, redondeando más la columna y aflojado. Bien, eso, ¿cómo fue? Muy bien, parra. Vamos a hacer otro ejercicio para relajar ahora las fibras anteriores del diafragma que van a ir hacia las costillas, costillas inferiores. Entonces van a colocar sus manos en las costillas inferiores con los dedos mirando hacia el ombligo. ¿Se ve bien mi abdomen ahí? Bien. Entonces vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar. Y vamos a notar o percibir con nuestras manos cómo se mueven las costillas, la, parr la parrilla costal, ¿sí? En este caso la parrilla costal inferior. Entonces inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca van a empezar a percibir cómo cuando inhalan las costillas van a tender a levantarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestras manos para relajar esas fibras anteriores del diafragma? Vamos a tratar de evitar que las costillas se eleven, las vamos a sostener y en la exhalación las vamos a empujar un poquito más hacia abajo. Y con los dedos empujamos desde las costillas hacia arriba. Entonces, inhalamos profundo por la nariz, sostenemos las costillas abajo, exhalamos por la boca, sostenemos y empujamos más las costillas hacia abajo y con la yema de los dedos empujamos o tratamos de llegar a la cara interna de las costillas. Otra vez, inhalamos por la nariz, sostenemos las costillas abajo, exhalamos por la boca, empujamos más las costillas y con la yema de los dedos buscamos la cara interna de las costillas para empujar hacia arriba. Una más, inhalamos por la nariz, mantenemos las costillas bajas, exhalamos por la boca, descendemos más las costillas y empujamos desde la cara interna de las costillas hacia Bueno, entonces, una vez que hicimos todos este, estos ejercicios para relajar eh, las fibras posteriores y anteriores, del diafragma, en el transverso del abdomen, eh, que es un músculo que a veces está muy tenso con ese tipo de respiración, vamos a pasar al ejercicio respiratorio. El ejercicio respiratorio es un ejercicio entre pecho y pecho, las costillas y el abdomen. Entonces, para empezar, vamos a ubicar nuestras manos en el esternón y vamos a hacer una respiración corta, que en RPG es el tiempo uno de la respiración. Y vamos a sentir como cuando inhalamos, el esternón empuja nuestras manos hacia adelante y cuando exhalamos, va hacia atrás. A veces sucede que cuando está la caja torácica tan rígida, casi no hay movilidad en el esternón. Entonces lo vamos a hacer de a poquito y con nuestras manos vamos a empujarlo hacia atrás, como dándole la señal de que se tiene que mover en la respiración. Entonces inhalamos por la nariz, el esternón empuja hacia adelante nuestras manos, exhalamos por la boca, y con nuestras manos empujamos el esternón hacia adentro. Suavemente, sin tensionar los hombros ni el cuello. Bien. Segundo tiempo respiratorio, las costillas. Sumamos a este movimiento del esternón las costillas. Y descendemos la caja torácica. El tercer tiempo es el más difícil, porque como es una respiración, en RPG la llamamos respiración diafragmática paradojal, lo que tenemos que lograr en la exhalación es que el abdomen se infle. Esto sería así, inhalamos por la nariz, el esternón sube, las costillas se abren, exhalamos por la nariz, pero con tiempo y práctica va saliendo. La idea es que hoy se lleven la práctica, el ejercicio y que después en cualquier momento lo puedan ver el video y retomar cómo es este tipo de respiración. Traten de, de palparse, de llevar sus manos al esternón, a las costillas, al abdomen, para empezar a sentir cómo todo se mueve y se tiene que mover en la respiración. Bien. Eh... Sí. A ver si voy a ingresar yo ahora por un momentito, a ver si estamos los dos. Ajá. Hola Laura. Bien, yo que se ha cortado varias veces la comunicación. Me parece que acabo de hacer una conexión directa con cable para que no use más el WiFi y me parece que recién ahí empezó a funcionar bien. Así que las ah. partes que no han salido, yo voy a ver si los puedo juntar todo y hacer un video solo bajar todos me tomará su trabajo y este pero ahí me parece que cuando yo conecté vía cable no tuvimos más problema de comunicación tal vez era eso el wifi este no sé si hay alguien más que ha podido ingresar nuevamente eso pudo haber hecho que algunas personas haya, no, no hayan este se hayan salido y no hayan querido volver a ingresar. Yo les hago una pregunta. ¿Hay alguien ahí que quisiera hacer una Sí, Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, me parece que la próxima lo hacemos con cable directamente, conexión directa de cable y ahí va a andar bien. Eh, Daniel y, y, este, y Walter, si quieren pueden conectarse ya. ¿Alguna cosita más, eh, Laura? Bueno, porque hay que practicar, no hay que desanimarse, como digo siempre, y hay que practicarlo, es práctica, no es fácil, pero es importante empezar a poner en práctica ejercicios respiratorios, ¿no? Y este es muy completo. Es Me gustó mucho los completo. ejercicios respiratorios, estuvo muy bueno. Me gustó también de agarrarme la escápula y llevarla hacia adelante, ¿no? Alivia un montón, alivia un montón. Alivia porque te despega la escápula, muy bueno, muy buen ejercicio. Este, el, yo no sé si pueden ingresar, si quieren, este, Daniel, y yo sé que esto, este, este problema ha sacado a mucha gente porque cuando corta y corta y corta, después se va. Así que me voy a tratar de comprometer de menos. Maricruz, Márquez, gracias, doctora Laura, Alejandra, Vilches, ¿Qué ejercicio puedo hacer para la cervicalgia? Eh, Alejandra, ¿le podés enviar por privado una? Eh, ¿Te pueden enviar a través del Instagram la pregunta por privado y si la podés contestar después? ¿Laura, así ya entran en comunicación con vos? Sí. Igualmente, Alejandra, te, te digo que este ejercicio ayuda un montón para la cervicalgia. No, Ana. Domínguez empezamos. de Casero dice que ¿Sí? después sería bueno que te contacten para que vos tal vez puedas conversar un poquito más, ¿no? Eh, eh, aquellos que quieran ingresar a mi sí, canal de YouTube van a encontrar una lista de reproducción sí, de ejercicios bien. de cervical. No, ahora funciona bien, chicos. Era, yo creo que era el problema del Wi-Fi, del wi wifi que, que, desde que le conecté vía cable se acabó el problema. Bueno, que por lo menos ya está la solución para la próxima y sí, para la próxima. Y, este, ahí ya te agregué, Daniel. Falta eh, ¿quién, a quién más tiene una pregunta. Recuerden. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, aprieten la campanita, nos pueden seguir en las redes sociales, a cualquiera de nosotros, les vamos a pasar eh, la información, las pueden poner cuando estén en, los en el YouTube o en el Facebook, las pueden poner abajo los, los, los Instagram de cada uno. Este, la respiración, Graciela, in, in, lo vi cortado, me dice Graciela, que lo vio cortado. La próxima ya va a salir bien. Eh, me voy a tratar de comprar ya, ya ahora encontré cuál era aparentemente cuál era el problema. ¿Alguna otra preguntita por ahí? Tenemos gente en Facebook y gente en Instagram. Eh, la aplicación que estás transmitiendo va perfecto también. Eh, alguna preguntita, si no vamos a ir cortando, recuerden bajar la guía de vida que yo tengo en YouTube y en Facebook. ¿Y qué más les tenía que avisar? Eh, bueno, nada más por el momento. Bueno. ¿Alguna preguntita ahora la pueden hacer? No se está cortando por fin. Ese era el problema. Eh, nos, nos vemos entonces en la próxima transmisión. Eh, pro, eh, probablemente hagamos una transmisión con Daniel y con Walter sobre algunos temas a partir del lunes. Eh, pero Laura, voy a tratar de comprometerme de armarte. Se, per, se, se perdió indefinidas veces, ¿ves? Eh, yo creo que esta ya va a ser la última vez que va a salir así. Sergio, tenés alguna preguntita me perdí casi todo se las voy a tratar de juntar me pone ahí se las voy a tratar de juntar Maricruz Márquez, gracias doctor Fernando ¿cuál era el tema del otro doctor? ¿de cuál otro, Graciela? es práctica falta práctica ¿eh? el video igual estuvo muy lindo Sí, no eh, eh, fue el único problema fue que estábamos estaba usando el wifi y era mucho, mucho que, que utilizaba y me cortaba la transmisión. Cuando enganché puse todo vía cable solucionado el problema. Lo que pasa es que este sistema es nuevo y aparentemente consume mucha energía. Listo, Walter, nos falta Walter por ahí. Vamos cortando, muchachos. Eh, gracias a todos los kinéticos Ahora, y kinéticas que se prendió. Eh, ¿Alguna cosita, Daniel, que quieras agregar? Felicitaciones. Mm, muy lindo. Bien, clara, didáctica. Así que se vio, salió muy bien. Independientemente de los inconvenientes técnicos, se vio y salió muy bien. Eh, como repita hay algo que te agregarías, Daniel. Que yo quisiera agregar a lo, sí. a lo de Laura. Eh, bueno, no sé, no quiero hacer muy larga la, la transmisión. ¿sí? Eh, lo que yo quiero comentarle es que yo. Eh, a ver, el, el tema de lo que habló Laura un poquito es desde la óptica, desde la RPG, que está en muy bien, también hago RPG, es en relajar el diafragma. Sí. Eh, también existen patrones respiratorios que se trabajan para ampliar la capacidad respiratoria. Eh, pero bueno, no sé cómo estamos de tiempo y, y no sé si no, si querés decir una, una, una cosita breve nomás agregar nada más. Bueno, si no, no hay problema. Vamos cortando la próxima vez. Bien. Bueno, un gusto para todos. Acá los saludamos con, con Jerry. La próxima. Walter, te esperamos para que nos des alguna, algún ejercicio también. Sí, Walter. Dale. A ver si tengo el micrófono cerrado. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Ah, bien, bien, bien. No, yo me había desconectado para no, para no tirar tanto de la red de, la, de la Wi-Fi tuya y que no se te complique tanto la transmisión. Estaba siguiendo todo por Instagram. No, está bien, sí, no hay sal... problema, pero la próxima vez ya, lo, yo, ya no uso el Wi-Fi, vamos a usar el cable. Bueno, cortamos. Nos vemos hasta la próxima, ¿eh? Saludos Salud. a todos. chau chicos. Hola, Fernanda, chau, chau. y felicitaciones, Laura. Chau. Gracias, no, chau. Hay que en